Gente youtubera de la internet, ya salí de vacaciones y feliz 4 de julio. Y oficialmente regresaré hasta el 26 de agosto. Y al llegar y antes de salir, nos han dado unas cosillas que quiero enseñarles. Aprecienlo. Se parecen como plumones o algo así. Tijeras, lápiz nuevo, borrador, sacapuntas, plumas, un pegamento en barra y una libreta nueva. Eso era todo que quería enseñarles. Recuerden darle un super licazo, suscríbanse y compartan el video. Aquí se despide el Vigipro YouTube y nos vemos hasta la próxima.